Bien, vamos a iniciar entonces formalmente la presentación del día de hoy. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver primero la parte teórica del tema y luego entonces haremos la parte práctica. ¿Está bien? Voy siempre a darles oportunidad a preguntar por medio del de chat. Eso lo hemos hecho de esta manera a través de todos los webinars y nos ha funcionado muy bien. Y también les daremos oportunidad para que activen los micrófonos. Mientras tanto, les pedimos que los mantengan apagados para evitar la, eh, eh, a veces un ruido, ¿verdad? Una interferencia fuerte que se forma cuando hay más de un micrófono activado. ¿Está bien? Muy bien. Pues vamos entonces a comenzar. Tenemos aquí un resumen de cómo funciona Google Hangouts. Meet. Estos son los objetivos que vamos a cubrir en el día de hoy, vamos a explicarles cómo realmente ustedes pueden iniciar una videoconferencia desde Google Calendar y también directamente a través de la página web de, de Hannah Meets. Y ustedes pueden crear las reuniones o, por el contrario, participar de la misma. Así que vamos a ver ambas perspectivas ¿no? del programa. De igual manera, cómo ustedes realmente se pueden unir y añadir otros invitados. Porque puede ser que la persona que presente invite, pero también puede ser que el invitado quiera añadir a otras personas. Así que eso también es posible y lo vamos a explicar. Además, vamos a presentarles eh, la facilidad que hay en que ustedes pueden utilizar este programa no solo a través de la computadora, sino también a través de, tu, de su teléfono o cualquier otro equipo portátil disponible para ustedes. ¿Okay? A modo de clarificar, cuando hablamos de videoconferencia, si buscamos la definición en un diccionario, lo que nos va a decir es que es la comunicación a distancia entre, o más personas, entre dos o más personas y que pueden verse y oírse al mismo tiempo. En este caso, en el Google Hangout Meet, le llama videoconferencia o videollamada. Utilizan los términos de manera similar, así que van a ver que el propósito es ese, ¿no? que estemos conectados de manera sincrónica, que podamos compartir experiencias, podamos grabar, podamos escribir, y que todo se vea en el mismo momento, ¿Okay? Ciertamente para esto, pues, se requiere cumplir con unos requisitos. Hay personas que no han tenido ningún problema en experimentar el uso de este servicio, pero hay otras que sí porque no se han fijado en el sistema operativo que tienen sus computadoras o su equipo. Así que en este caso, en la misma página de apoyo de Google, establece los programas o sistemas operativos que deben tener disponibles. ¿okay? Y aquí los menciono eh, básicamente la misma información que ellos tienen en el portal, que es el Apple, el Mac OS, de Microsoft Windows, el Chrome Ubuntu, que es otro que también se utiliza, y otras distribuciones de Linux. ¿okay? Ahora bien, a modo de que ustedes tengan documentado cómo llevar a cabo estos pasos, yo lo que hice fue copiar algunas imágenes de, de la plataforma para que ustedes la puedan luego revisar. También van a encontrar a través del de canal de YouTube de EAD un video tutorial también cortito de un par de minutos que explica esto. ¿Ok? Aquí, cuando ustedes abren directamente su correo electrónico institucional y seleccionan la aplicación de calendario, eso le va a aparecer a mano derecha de la pantalla, ustedes van a abrir el ícono, ¿verdad? En este caso, esta semana que fue la que utilicé de referencia, ustedes van a ir exactamente al día y a la hora que ustedes desean abrir la actividad, ¿verdad? Cuando ustedes colocan el cursor en ese espacio, y lo vamos a ver en vivo ya mismito, ella va a abrirles a ustedes esta pantalla que ven aquí. Y ahí ustedes van a editar la información de Yosebén, que van a colocar eh, la hora, van a colocar los invitados, van a, a tener acceso a todas estas alternativas que ven en pantalla. Incluso les va a dar hasta un número de teléfono, como pueden ver aquí pequeño, donde ustedes pueden compartir esa información con otras personas en caso de que en vez de conectarse a través de internet, lo quieran hacer a través del teléfono, ¿Okay? Y luego entonces, marcan guardar y automáticamente el evento queda creado. Ahora, es bien importante que para que ustedes puedan eh, compartir este enlace y otras personas se puedan unir, pues tienen que copiar el URL que les aparece en pantalla, ¿ok? Y ese URL se lo da el sistema automáticamente, ustedes no lo tienen que crear, simplemente lo copian y lo pegan y en su página, en este caso Moodle, que es una de las plataformas que más se está utilizando en este momento, Google Classroom, que es la otra, o simplemente se lo comparten al invitado a través de correo electrónico. ¿Okay? Ahora bien, tal y como ustedes hicieron hoy para poder unir, ¿qué fue lo que hicieron? Pues básicamente, Entraron al enlace, marcaron el botón de unirse ahora, que es el que estamos viendo aquí en pantalla, y se conectaron. Ahora, en el caso de que ustedes sean la persona que está a cargo de la videoconferencia, les va a pedir que configuren el audio, el video. Ustedes pueden seleccionar el tipo de micrófono que van a estar utilizando y también, ¿verdad?, cómo se va a escuchar, pueden hacer pruebas, como pueden ver aquí, que dice probar, para ver si se está escuchando bien. También en la parte de abajo de la pantalla van a observar, y eso ustedes ahora mismo lo deben ver, que pueden habilitar o deshabilitar la cámara y el micrófono, o de la vez también pueden enganchar la llamada. Ahora, en esta pantalla lo que quiero destacar es el botón de grabar. Como yo estoy haciendo ahora mismo es que yo marqué esta flecha que ustedes ven en pantalla a mano derecha abajo y ella me abre todas estas opciones. Voy a seleccionar la primera, dice grabar reunión. Al marcarla, ella les va a presentar esta pantalla que ustedes ven aquí, donde ustedes deben solicitar el consentimiento para grabar ese, ese webinar o esa reunión que ustedes están llevando a cabo. Se recomienda hacerlo para evitar conflictos luego en el futuro ¿verdad? con las personas que participan. Es bien importante siempre preguntar antes de grabar. Así que ustedes marcan aceptar y rápidamente ella les va a dar la opción de que ustedes decidan si quieren compartir la pantalla o no. En este caso les presento las opciones que el programa les va a mostrar a ustedes si quieren presentar la pantalla completa o si ustedes quieren presentar una sección nada más de, de su pantalla, ¿verdad? Como una ventana. En mi caso, regularmente, yo lo que hago es que les comparto la pantalla completa. Así que selecciono la primera opción. Y rápidamente, ¿qué es lo que hace el programa? El programa lo que hace es que les muestra a ustedes en pantalla, su propia pantalla, y tienen que seleccionarla y marcar share para que entonces se habilite esta función. Se ve sencillo, pero realmente tienen que hacerlo todo bastante rápido para que las personas no se desesperen, ¿verdad? Así que todo esto yo lo acabo de hacer con ustedes pero voy a comenzar la presentación. Ustedes van a ver que en la parte superior derecha eh, tenemos la opción de personas que están participando van a ver también eh, las personas que les escriban ustedes por chat y ustedes pueden escribir en la parte de abajo. Así que no solamente es el presentador quien tiene el control o puede ver las personas que participan en el chat, sino también los mismos invitados. Vamos a ver ya mismo todo eso en vivo. Luego que ustedes culminan eh, la presentación y ya van a cerrar la pantalla, es bien importante que recuerden detener la grabación. Este es el botón de detener la grabación, ¿okay? Se activa en el mismo lugar donde comenzaron la grabación. Simplemente marcan el enlace y ella automáticamente hace un stop, para, y les envía a ustedes el archivo por la nube de Google. Este archivo luego ustedes lo pueden compartir con los participantes. Ahora bien, la mejor forma de hacerlo, por lo menos según he visto que ha funcionado mucho más efectivo, es hacerlo a través de nuestro calendario, porque es más programado. Pero también la plataforma a través del web les permite conectarse a la página mí.google.com y ustedes iniciar en el mismo instante la reunión eh, creando, como ustedes ven aquí, esta opción de signo de más, ustedes marcan y crean la reunión en el momento. ¿Okay? Así que esta es otra manera en la que ustedes pueden crear el evento. O unirse, claro, porque pueden participar de ambas formas. En este caso, cuando ustedes van a unirse o a crear el evento, deben escribir el nombre del evento o un código. En el caso de que eres el presentador, pues puedes escribir tal vez si es un profesor, pues el nombre de la clase, o el tema. Si es el estudiante que va a conectarse, pues entonces va a escribir ahí el código o el tema que el profesor les compartió. Y rápidamente van a marcar continuar ahora. Luego ustedes van a ver en el mismo icono que presentamos ahorita las personas conectadas y las personas que escriben por el chat. Esta función que vemos aquí de agregar personas la vamos a ver activa ya mismito. Ustedes, si la marcan, ustedes pueden invitar por correo electrónico o por teléfono a otros, la participantes. En esto, esto sucede cuando muchas veces la persona no encuentra la invitación vía correo electrónico o de momento se acuerdan, ah, mira, vamos a invitar a alguien, pues de manera improvisada pueden añadir personas durante el evento. O sea, que en estos momentos lo pueden hacer. Eso es algo que el sistema no les limita en cantidad de personas participantes y modo no de hacerlo. ¿okay? Ahora bien, esto es para propósitos del profesor. En el caso que el profesor quiera incluir el evento a través de la plataforma, ¿qué tiene que hacer? Pues El profesor tiene que ir a su navegador, busca online.pr.edu. Busca el curso donde quiere activar ¿verdad? Esa, esa reunión virtual que va a tener con sus estudiantes. Y luego, bajo la opción de añadir una actividad o recurso, le va a abrir esta pantalla. Bajo esta pantalla, en la parte de abajo, van a ver que hay un icono que dice URL. Ustedes lo van a marcar y van a marcar también la opción de agregar. Luego entonces van a poder ver que se les va a activar una pantalla solicitándoles información adicional sobre esta actividad, ¿verdad? Este URL o dirección que ustedes quieren añadir. Importante, inscribir el nombre, ¿verdad? Ustedes van a escribir aquí el nombre del evento, pueden escribir eh, clase virtual o videoconferencia, tal día y la hora, información clara que el estudiante pueda entender. Luego aquí van a pegar la dirección de Meet, que fue la que yo les mostré anteriormente, que es la dirección que les da la invitación, ustedes la pegan aquí en este espacio. Pueden añadir una breve descripción del evento, pueden marcar aquí en este icono que se ve pequeñito, en este cuadro, que dice mostrar la descripción en su página, ustedes ahí pues también lo pueden activar o no, dependiendo cómo se vea. Y finalmente, cuando ustedes marcan guardar cambios, le va a aparecer en la plataforma Moodle este icono con el nombre o el título que ustedes le hayan asignado a ese evento. ¿Okay? Ahora bien, yo sé que de primera intención vemos que, que se ve sencillo, pero muchas veces queremos conocer un poquito más de cómo funciona el programa que ellos tienen a través de su portal una ayuda al usuario que se llama Help Center y en este enlace que les voy a compartir ustedes van a poder ver guías de inicio rápido, cómo prepararse para un evento, cómo formarlo, configurarlo y si a ustedes se les presenta algún problema de cómo manejar el mismo, ella también les provee algunas soluciones, ¿Okay? Van a tener ese enlace próximamente cuando les comparta la presentación, ¿okay? Ahora, modo de ya ir recapitulando, es importante que recuerden que no hace falta que los invitados que ustedes tengan, ellos eh, tengan acceso a una cuenta de Google en particular para poder participar. El sistema permite otras cuentas. Todo lo que el presentador pues, debe autorizarlo. En el caso del correo UPR.edu, también es importante que la persona pues, tenga activa su cuenta de UPR, que en este caso pues no aplica porque todos ustedes ya lo tienen, pero quise presentarlo como un recordatorio. Y de igual forma, ustedes mismos pueden concederle el acceso a otros usuarios externos. Que no hayan List. utilizado. Ajá. Pregunta, este, esto para aplicar a otras instituciones que yo trabajo, eh, donde, donde los estudiantes no tienen una, un correo electrónico institucional, en esta aplicación, se eh, ¿los puedo inscribir? Usted los puede invitar, ellos pueden participar como reglamento de la misma plataforma, ellos establecen estos recordatorios que estoy compartiéndoles a ustedes a través de su mismo portal. Así que funciona. En mi caso, la experiencia que he tenido, he invitado personas de UPR y personas con cuenta de Gmail. Al momento no he tenido la experiencia de invitar a otra persona, por ejemplo, con, con un email de Yahoo, o o cualquier otra extensión. Pero según las reglas que ellos colocan en el portal, dicen que es compatible y no, es, no los limita. Simplemente el presentador debe autorizarlo. Al momento que la persona entra, el presentador le, le da un OK como que acepta que él entre. Y de esa manera se conecta. Gracias, Liz. OK. Muy bien, pues aquí algunas referencias que usé para preparar esta breve presentación y mi contacto que ya básicamente ustedes lo tienen. Ok, pues va, voy a ir en, directamente a la plataforma en línea aprovechando esta oportunidad. Quiero ver si en el chat hay alguna duda, pregunta o si ustedes quieren activar sus micrófonos. Pueden hacerlo en confianza. Veo que no hay pregunta. ¿Hay alguien que quiera clarificar algo antes de ver el programa en vivo? ¿No? Ok, veo que no. Hola, Ajá. saludos. Hola Liz. ¿Sale? Hola, ¿cómo estás? Bien, me tardé un poquito en conectarme porque pues estaba teniendo un poquito de problemas con el internet. este Liz, tengo dos preguntitas. Llegué un poquito tarde. Yo estaba usando Google Meet eh, con algunos grupos porque el Big Blue Button no me está funcionando a través de okay. la plataforma Muro. Así que pues es de que Google Meet pues, me, me, me funcionó muy bien con un grupo. Mi, tengo dos okay. preguntas. Número uno, ¿cómo yo puedo? Eh, ¿Cómo yo puedo ver? a todos mis estudiantes, porque ahora mismo, por ejemplo, yo puedo ver eh, que hay 22 personas conectadas, y puedo sí. ver su, el circulito con, con la letra, con el, ¿verdad?, con la inicial, y al lado veo que tienen el micrófono apagado, prendido, etcétera, pero solamente veo a Gloria, yo la estoy viendo, hola Gloria, eh, la estoy viendo y no veo a más nadie en video. Eso es porque las personas tienen que prender la cámara, porque si sí. estudiantes me decían, yo tenía varios estudiantes que me decían que tenían la cámara prendida, y yo solamente podía ver como a tres. So, no, sé pues mira. Si, no sé si ellos me decían, no, profe, es que tiene que hacer esto, lo otro. y yo estaba tratando de hacer todo lo que ellos me decían, pero solamente podía ver, por ejemplo, ahora estoy viendo a Roberto. Yo sé que Gloria está, está, en, está en video, pero no la puedo ver. Eh, okay. no tiene eh, ahora punto. tiene que ser que Gloria apagó su cámara. Es lo que entiendo, porque según lo que hemos visto que ha funcionado el programa, es que es cada participante habilita micrófono y cámara pero si tiene habilitada la cámara y su cámara en su equipo ¿verdad? electrónico no está funcionando bien o tiene que hacer alguna configuración, pues el profesor no la ve. Eh, eso es lo que yo tengo entendido hasta ahora. La experiencia que yo he visto en el momento es que la mayoría de los participantes pues, prefieren tener la cámara apagada. ¿Verdad? Por pues las condiciones sí, en que estamos, pero bueno, eso, ¿verdad? Depende y es individual para cada porque persona. Porque hice, la, el, uh, again, le hice, cuando estaba con el grupo, eh, yo le pedí, le di como instrucción que todos mantuvieran el, el micrófono apagado para que no creara feedback. O so, todos tenían el micrófono apagado, pero le pedí que todos prendieran su video para yo poder verlos. Y entonces okay. ellos todos supuestamente lo prendieron pero solamente veía dos o tres, sin embargo, mi hija que está usando Google Meet con su, con, con su escuela, Ajá. ella lo tiene de tal manera que todo el mundo, eh, eh, eh, se veían lo, los 15 estudiantes de la clase, y yo de, desde que estoy tratando de usar Google Meet he tratado de, de hacerlo, y no, inclusive con las amistades mías, yo las llamé y le dije, todo el mundo conéctese, Ajá. Ok, pues mira, de verdad esa es la respuesta que te puedo dar al momento con la experiencia que yo he tenido, pero yo uh -huh. podría preguntar a nivel de sistemas de información de OSI si ellos también tienen algún control sobre habilitar o no las cámaras de video utilizando este programa. Okay. La versión que nosotros tenemos es la, el acuerdo institucional, verdad, que es a nivel eh, de, pues que es superior al gratuito. Y Ajá. entonces puede ser que ellos también tengan algún control sobre las funcionalidades de, de las aplicaciones que tenemos accesibles. Okay. Eh, así que yo voy a voy a preguntar, porque también me da curiosidad pero a través de todos los webinars que hemos dado, yo he tenido la oportunidad de ver muchas personas que han activado sus cámaras. Por eso, tenido yo lo hice con, en uno de los webinars que hicimos de la elaboración, yo podía ver a mucha gente, pero aquí yo no sé por qué, solamente puedo ver, ahora mismo solamente te veo a ti, a Roberto, cuando sé que, que hay otras personas que tienen su cámara prendida y no las puedo ver. Eh, bueno. La otra pregunta es... Eh, eh, tú enseñaste a hacer el link a través de Muro, para que el estudiante abra su página y pueda conectarse. Entonces me he dado cuenta que, por ejemplo, ahora cuando yo me fui a conectar con ustedes, eh, yo simplemente apreté y automáticamente me salió el cuadrito negro para yo, para yo entrar. Sin embargo, cuando lo hago de la manera que tú lo muestras en Google, en eh, Muro, eh, cuando ellos uh -huh. le dan al link, porque me pongo como estudiante para ver cómo ellos lo pueden ver, cuando ellos uh -huh. le dan al link, no, no, no lo lleva directamente al cuadrito negro, sino que lo lleva a, a, como decir, la página de asignación con el link en donde le tienen que volver a dar. No sé si me explico. ¿Eso es cuando ya tienes el enlace dentro de la plataforma? Ajá. Ok. Sí, mira, es que puede... Bueno, puede funcionar de ambas formas. Yo voy a mostrarles aquí cómo se ve cuando ellos dan el link y ustedes eh, entran directamente a la versión web. Porque, miren, okay. me voy a presentar un momentito para que lo vean. Es de esta manera. Pueden ver esta pantalla. La versión web eh, le da esta opción de que ellos entren a la reunión y rápido entonces le dan continuar y se unen y ven esto, ven esta opción. Esta es otra, otra reunión en vivo que estoy corriendo ahora mismo para mostrarles a ustedes. Y, entonces, ellos ahí ven y configuran el micrófono, la cámara, deciden qué quieren hacer, ¿verdad? Alguna configuración adicional y se unen. Eso es una manera de también hacerlo. Eh, normalmente, si lo haces a través del calendario, entran como que de manera más rápida y automática. Es la experiencia que he visto de, de muchos de los participantes. Pero de las dos maneras funciona muy bien. Ahora, es bien importante también que ustedes vean que si el usuario que ustedes invitan, ¿verdad?, sea estudiante o sea otro profesor, y esa persona va a presentar, eh, sería esta opción de presentar la que pueden activar también, okay Porque si ustedes lo activan, se le abre esta pantalla y seleccionan el screen para que puedan participar, ¿Okay? Que eso también es una de, la, de las opciones que pueden ustedes considerar para los trabajos que ustedes hacen, eh, colaborativos en el salón de clases, que como pues no se van a poder ver por un periodo, pues le pueden decir al estudiante que se conecten. Eh, como presentadores y hagan su presentación en línea. Entonces ustedes pueden dar esa oportunidad a ellos. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario para entonces conectarme en línea nuevamente? Déjenme ver por aquí. Ok, veo por aquí, Rebeca dice que sí, que solamente se ven dos. Uh -huh. Veo que si le das cambiar el diseño en la parte de configuración, exacto, puede ser que también sea eso, podemos experimentar a ver si en configuración podemos activar de manera individual esta opción. Es bien importante también mencionar. Ahora veo, cambie eso y ahora veo a una, exacto. dos, tres, cuatro personas, pero solamente okay. cuatro. Veo un poquito más, pero no, no veo a todo el mundo que pueda tener la cámara prendida. Digo, no sé si hay más personas con cámaras es prendidas, pero... Depende, depende de los que tengan la cámara ahora mismo. Uh -huh. También es importante que sepan que ustedes pueden controlar el micrófono de, de los estudiantes en caso de que son los moderadores. Ustedes pueden ir sobre los nombres de cada persona y decidir si lo dejan prendido o lo apagan en esta flechita que ven al lado del nombre. ¿Ven? Aquí. Esto ustedes lo pueden activar o desactivar. Eso también es, es importante que lo sepan. Muy bien. Eh, voy a ir un momentito al calendario para beneficio de repaso, ¿verdad?, de cómo ustedes van a hacer la invitación por el calendario. Esta es la aplicación, mírenla aquí, a través de su correo. Y cuando lo abren, vamos a esperar. Bueno, si miran mi calendario está como que bien cargado. Déjenme buscar otra, otra semana. Ok, vámonos por acá, Semana Santa. Vamos a imaginarnos que el martes 7 es que ustedes quieren reunir a, al grupo. Pues ustedes cuando marcan aquí un clic, rápidamente, esto es lo que yo les decía en la presentación, que se activa este recuadro. Y aquí es que ustedes crean el evento. Ok, escriben prueba, esto es una prueba, pueden seleccionar la fecha, ya dijimos que era el 7, lo dejamos así. Pueden seleccionar la hora, ella de manera automática les asigna una hora, pero esto ustedes lo pueden cambiar, ¿ok? Pueden agregar los invitados aquí o lo pueden hacer en la opción de editar, que ella mismo se lo voy a mostrar. Es importante que habiliten, le den clic a esta opción para que se abra la pantalla y puedan llegar al URL de la videoconferencia, ¿lo ven aquí? Se ve gris clarito, ustedes lo marcan y cuando lo marco es que ella me da la dirección electrónica que voy a compartir, mírenla aquí. Eso fue que, mucho, que muchas veces esa es la duda que tenemos, ¿cómo, uno, ¿cómo encuentro el URL de mi reunión y cómo lo comparto? ¿Okay? Así que esa es una manera. Si la persona eh, se va a conectar por teléfono, porque sabemos que pudiera darse el caso de personas que no tengan internet en el momento, y que lo quieran hacer es conectarse por teléfono, pues lo pueden hacer compartiéndole esta información que ven abajo. <coughs> y marcan guardar. Esta es la prueba. Si yo digo, déjame editar el evento, ven aquí la, la opción de editar. Es este el link que vemos aquí. Rápidamente lo marcamos. Y van a observar que si ustedes desean que este evento se repita, dos veces en semana o se repita una vez en semana, ustedes marcan este recuadro, okay, Deciden la fecha y vamos a decir que se va a repetir semanalmente los martes y les va a decir entonces que hasta qué fecha nosotros queremos que se repita todos los martes, pues yo quiero que sea hasta el 28, esto es un ejemplo, pero así ustedes lo pueden personalizar según el periodo de clase que ustedes tengan. Y eso también les ayuda a los estudiantes a saber cómo va a funcionar la clase en línea, ¿verdad? Si es de manera sincrónica. De esta forma, no tienen que ir todas las semanas creando una invitación nueva, sino que con la misma dirección electrónica de Hanaumits MEETS, ustedes siempre se van a reunir con sus estudiantes al día y la hora indicada, ¿OK? Con okay. compartir el enlace solamente ya le, el estudiante está invitado, pero si ustedes quieren que le llegue un correo individual a cada uno, deben abrir aquí el encasillado y escribir el email. Fulanito de tal, ¿verdad? Un ejemplo. Y escriben ahí todos los emails de las personas, le dan copy-paste de la lista que ustedes tienen. Y rápidamente, cuando ustedes marcan guardar, ella le va a preguntar. Si quieren que las personas reciban la invitación vía correo electrónico. ¿Okay? Y ya las personas van a recibir esa invitación. Ahora bien, es bien importante que sepan que ustedes eh, van a copiar como quiera la dirección a través del portal que están utilizando para la clase, sea ¿verdad? Google, Google Classroom o cualquier otro. Y ya directamente, como quiera el estudiante, se puede conectar. Así que tienen varias alternativas de cómo realizar esa invitación y que todos participen de manera sincrónica. Hay preguntas sobre Google Calendar. Vamos a ver, ¿alguien quiere activar su micrófono o escribir la pregunta por el chat? Este, ¿cómo veo que, que te puedo ver en pantalla en una esquinita y Ajá. también puedo ver lo que tú estás haciendo. Eso es una función en particular. O cuando yo cuando yo activo para que eh, presente eh, lo que lo que en eh, my screen, ¿verdad? la my computer Ajá. screen, eh, siempre me va a llevar a yo verme en el video en una esquinita o o ellos solamente me van a poder escuchar y ver el screen. Porque sí. por ejemplo, ahora te veo y veo el screen. Exacto es que yo, al habilitar la función de compartir mi pantalla, pues el programa automáticamente nos presenta esa alternativa de, de que se presenta mi pantalla y entonces el presentador se ve pequeño al lado. Yo no me veo así porque yo estoy presentando, pero ustedes que están participando me ven de esa manera. Ok. ¿Ok? Creo también que hay una pregunta adicional por aquí. Creo... Diseño de la configuración, ah, ok. Eso quiere decir que si hay dos estudiantes asignados para una misma presentación, pueden unirse para hacer la discusión. Las presentaciones que tengo pendientes están asignadas en pareja. Perfecto, Rebeca, efectivamente. Eh, puedes invitarlos a ellos a presentar en línea a través de esa invitación que tú les estás compartiendo. Lo que haces es que les cedes el espacio para que ellos habiliten la función de compartir pantalla y presentan. Y así todos los van a escuchar. Yo te, a que yo te envié a ti la invitación por Google Calendar. Tú la abriste porque lo recibiste en el correo electrónico y ahí entonces tú te unías. Cuando te unías tú me veías y yo te veía, pero entonces yo fui la que subí el share en este, la pantalla y corría. Ella dice que, sí, que allí lo que mi duda era lo de los días, pero si uno lo puede programar entonces ya que siempre sea por los lunes y miércoles, pues no. Exacto, sí, eh, por eso es que yo presento la opción de Google Calendar como una bien beneficiosa para los profesores porque ya lo puedes programar de antemano y se te hace más fácil la configuración y el manejo, pero como vieron la versión web también funciona que ustedes pues simplemente crean el código, le comparten el código al estudiante y ellos se conectan. Así que de ambas formas eh, la plataforma funciona muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo entonces ustedes sí. van? Ajá, sí, dígame. Disculpame, discúlpame. Eh, cuando tú estás en la plataforma que está como ahora mismo dando la charla, ¿Tú podrías explicar cómo es que tú activaste tu PowerPoint y lo hiciste accesible al grupo? Seguro. Yo lo que fui, esta pues vez. cuando ustedes bajan el cursor, déjenme ver si me lo permite mostrar ahora. Baje el cursor, ¿ustedes pueden ver aquí este botón que dice estás presentando? Sí. No. Ok. Pues yo lo que hice fue eso, yo lo que hice fue que cuando decidí abrir mi presentación en PowerPoint dije pues voy a compartir la pantalla, yo habilité esta función, antes me decía compartir la pantalla, seleccioné compartir pantalla, como ya yo la tengo compartida pues ahora lo que me aparece es detener la presentación, pero al, al yo decir compartir pantalla lo que hago es que busco mi presentación en la computadora, que normalmente lo que hago es que la tengo ya, ¿verdad?, eh, accesible, abierta y minimizada en la pantalla, lo, le doy un clic y rápidamente ustedes la ven. Pero de igual manera, si tienen la presentación en la nube de Google o cualquier otro programa, pues funciona igual, porque simplemente ustedes van a ver todo lo que yo presente en la computadora. ¿Le pude clarificar la duda? Sí, muchas gracias Liz. Chévere. Muy bien, vamos a ver por acá. Veo que entró otro mensaje. Ah, Rebeca, sí que lo voy a implementar. Qué bueno, me alegro que lo vayan a implementar. Aquí está la función de agregar personas que le mencioné ahorita. Es bien importante que sepan y esto para beneficiar también a los estudiantes. Eh, muchas veces entre sí ellos se quieren reunir e invitar a otros. Ustedes pueden ir aquí al botón de invitar, añaden el correo electrónico eh, de, de la persona que quiera enviar, ¿verdad?, la invitación, o también pueden escribir el número de teléfono de esa persona. Si no tienen el correo y quieren hacerlo por teléfono, simplemente marcan la opción de llamar y todo funciona a través del teléfono. Okay, que lo pueden hacer en el instante que estén llevando a cabo la reunión o avisarle previo a que empiece. Okay. Yo creo que con la información que les hemos dado pueden comenzar a, a experimentar ¿verdad? con el programa. Yo espero que con esto se sientan un poquito más confiados en manejar el mismo. Eh, veo que están comentando qué forma, déjenme ver, perdonen que entró otro mensaje... Jonathan pregunta, al momento del evento, ¿qué forma tiene el sistema para identificar quiénes participaron? Pues miren, yo de verdad que al momento lo que he podido descubrir por el uso que le hemos dado en estas últimas dos semanas, que créanme ha sido continuo, eh, es que ella me da, eh, al enviarme el archivo grabado por la nube, que les voy a mostrar ahora cómo les llega, eh, yo puedo verificar los nombres, porque obviamente van saliendo los nombres de las personas que se van conectando. Siempre para mi beneficio, yo también tiro fotos, ¿verdad?, de las personas conectadas para poder tener los correos electrónicos de cada uno de ellos. Voy bajando la lista y voy viendo quiénes son y entonces también tengo esa otra alternativa, ¿ok? Esas son las dos formas en que yo lo estoy haciendo al momento. El sistema no te envía una lista de participantes como tradicionalmente, ¿verdad? Eh, podemos ver tal vez a través de Moodle o algo así, pero sí, eh, como aquí registra automáticamente las personas bajo esta opción que ustedes ven aquí en pantalla, pues así yo puedo tomar la lista de participantes, ¿ok? Y como han visto, siempre registra los que entran y los que salen constantemente, ¿verdad? Que, que el sistema mismo te avisa cuando va bajando el número o cuando va subiendo también. ¿Ok? Liz, te quería sí. comentar. Eh, cogí este detalle porque yo estoy usando Microsoft Teams y, y veo que es bien parecido, simplemente pues tiene unas cuantas detallitos diferentes, Ajá. pero es como que la competencia verdad de Microsoft Teams, sí. de Microsoft con Google prácticamente ¿no? Pues sí, efectivamente, porque la realidad es que son dos programas eh, de distintas compañías, pero eh, la funcionalidad es la misma. Nosotros, eh, también la institución tiene una cuenta con Microsoft y con el 365 sabemos que incluye a Microsoft Teams y también muchos profesores lo han utilizado y les ha sido efectivo. Eh, yo no me atrevo, ¿verdad?, a evaluar cuál es mejor que otro porque la experiencia que he tenido con Teams ha sido mínima eh, debido a que en ocasiones, pues, al principio tuve conflictos de que todas las personas que yo invitaba no necesariamente tenían la cuenta activa y por eso no podían participar. Y entonces, pues, eso hizo que me moviera más hacia Google Hand o Meets. Pero reconozco que si todos los participantes o invitados tienen cuenta con, mi, con Teams, disculpen, pues realmente funciona exitosamente. ¿En el caso de usted le ha funcionado muy bien? En mi caso, pues lo aprendí ahora a la fuerza prácticamente, okay. aunque sí me había interesado, pero no había tenido la oportunidad. Me ha funcionado muy bien. Qué el buena. problemita que estoy teniendo es que algunos estudiantes, a pesar de que tienen cuenta con la UPR, todavía no me los he integrado. Exacto. Y estoy trabajando con oficinas de información, ¿verdad? Para ir poco a poco solucionando los problemas, que algunas veces no es porque hayan bajado el programa correctamente, es algún problema técnico en su computadora. Sí. sí, por eso es que le hice el comentario, porque es que es requisito que la persona tenga la cuenta y que esté activo y en ocasiones, pues, o oh, si sí tiene que colaborar en ese proceso, porque no necesariamente aparece verdad, el correo electrónico registrado y limita entonces la participación, pero sí es muy bueno y está disponible para videoconferencias y clases en línea, al igual que ustedes saben que, que ayer dimos eh, el taller de Big Blue Button con Janice Rodríguez, la diseñadora instruccional, que también es otro medio, es otro medio para hacer videoconferencia. Eh, lo que pasa es que en este instante, tal y como destacó la profesora Maritere, eh, el Biblubotón a veces funciona, a veces no, y pues entonces hay que estar buscando alternativas, ¿verdad? Así que, pues este medio es bastante confiable y es institucional, ¿verdad? <ríe> Así que no tenemos problema. Eh, quería, antes de culminar, mostrarle cómo a ustedes les va a llegar el mensaje de, del archivo, porque tan pronto nosotros terminamos esta conferencia... El sistema les va a avisar a ustedes que tienen un mensaje. Déjenme abrir por aquí. En este caso les va a llegar algo similar. Déjenme buscar Meet aquí para que ustedes vean. Ella lo que hace es un share. Ok, miren. Les va a llegar un mensaje como este. Este fue el que Ernesto ofreció. Sobre rúbricas en Moodle, que muchos de ustedes también participaron, el sistema les va a enviar este archivo por la nube y les va a decir la fecha y horario en que fue grabado. Entonces, lo que se hace es que ustedes, en el caso de que sean los profesores, le dan un share a los estudiantes, le, le comparten el archivo, o si es el mismo estudiante que es el que está realizando la conferencia, pues hace lo mismo, ¿verdad?, con, con el resto de, de su grupo de trabajo. Así que como ven, no están sobrecargando su computadora con archivos pesados, sino que todo lo mantienen en la nube y de esa misma manera lo comparten. Que eso es bien importante que, que sepan que todas estas aplicaciones de Google se, están sincronizadas, están coordinadas y conectadas. Así que es de mucho beneficio para ustedes luego organizar la información y mantenerlas todas en el mismo lugar. ¿Okay? Muy bien, pues ustedes me dirán, ya por lo menos les compartí la información más importante. Así que ya lo que tengo es preguntas. Pregunta Liz, sí, una pregunta. Esta ah. Hola, esa, esa grabación que yo hice, ¿la puedo subir a, dentro de mi curso de Moodle? ¿Que sí, yo tengo? seguro que sí. Esa grabación lo que hace es que compartes eh, la versión electrónica del archivo y la pegas en tu curso. Por ejemplo, bueno. el punto este, el punto que tenemos aquí abierto, si yo aquí, Vamos a esperar a la que abran ¿Ustedes ven estos tres puntitos que ven aquí? Ajá. Ustedes lo abren y van a ir aquí donde dice compartir. Abren compartir. Y aquí arriba les va a dar la opción obtener 20 puntos para compartir. Y luego, este es el url, y se lo pueden copiar. Ok, ese es de la grabación. De la grabación, es correcto. Y ese URL lo pegas en el curso en Modo, ellos lo van a poner. Ok, perfecto. Así que sustituir, sustituye lo que no pude grabar en Big Blue Button. Exactamente. Ok, perfecto, gracias. Tía sí, la orden. Muy bien. Bueno, pues entiendo que pudimos cubrir todos los temas pendientes. Eh, luego que culminemos la presentación, ustedes, pues, van a recibir el archivo, van a recibir también copia de la presentación. Y en confianza lo pueden compartir con otras personas que ustedes entiendan, ¿verdad? Que se puedan beneficiar de, de, esta, de esta aplicación, que es bastante sencilla y fácil de entender. Pues bueno, me voy despidiendo. Muchas gracias por estar aquí, estar conectados con nosotros en Educación a Distancia. Aprovecho también para decirles que para futuras consultas o ayudas en este y otros temas relacionados a, ¿verdad? a la educación en línea, pues ustedes nos pueden escribir y lo hago en todos los webinars, ead.utrh.edu. .er. De igual manera, pueden visitar nuestro portal, donde tenemos muchísima información para ustedes que les puede asistir en un proceso, ¿verdad?, de, de herramientas útiles para la educación, de contactos, páginas web y asistencia tecnológica. Y bueno, nos mantenemos en línea. Muchas gracias a todos. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Un millón de gracias, agradecida. Seguro. Cuídense mucho y me ven por sus saludos, ¿ok? Quiero desarreglo. Ok, ok. Gracias. Gracias Hasta luego. Igual a todos. Bye bye. todos. bye bye. Bye. Hasta pronto. Bye. Gracias. Bye.